Hola, bienvenido a mi canal. En este video quiero que aprendas cómo infecta el coronavirus a las células y por qué la variante delta es tan peligrosa. Para esto tienes que saber que ya hay datos estructurales y genéticos en simuladores que muestran el ciclo de vida del SARS-CoV-2. Con esto, los científicos hallaron cómo el virus utiliza mecanismos para evadir su detección por parte del sistema inmunológico. Esto hace que se envuelvan moléculas de azúcar conocidas como glicanos, que tienen la función de camuflarlos del sistema inmunológico humano. Se demostró que los glicanos del virus reducen la capacidad en la proteína para unirse a un receptor de células humanas. Es un papel que nadie ha reconocido previamente en los coronavirus. Es posible que, cortando esos dos azúcares, se podría reducir la inefectividad del virus, aunque los investigadores aún no tienen una manera de hacerlo. Y entonces, ¿de qué sirve la simulación si no hay resultados? Bueno, claro que hay resultados durante 19 meses de trabajo, respaldados por décadas de investigación sobre el coronavirus. Los científicos han descubierto adaptaciones clave que ayudan al virus a agarrarse a las células humanas con una fuerza sorprendente y luego de esconderse una vez dentro. Es decir, que han desarrollado una comprensión detallada de cómo el SARS-CoV-2 infecta a las células del cuerpo humano y separando el proceso de infección, esperan encontrar mejores maneras de interrumpirlo a través de tratamientos y vacunas mejoradas, y aprender por qué las capas más recientes y cepas como la variante delta son más transmisibles. Cada partícula del virus del SARS-CoV-2 tiene una superficie externa salpicada de 20 a 40 proteínas de espiga, dispuestas al azar que son su clave para funcionarse con las células humanas. Para otros tipos de virus como la influenza, las proteínas de fusión externa son relativamente rígidas. Los picos del SARS-CoV-2, sin embargo, son tremendamente flexibles y tienen bisagras. Eso permite que los picos alrededor se balanceen y giren, lo que podría hacer que sea más fácil para ellos escanear la superficie de la célula y para múltiples picos para unirse a una célula humana. No hay datos experimentales similares para otros coronavirus, pero debido a que las secuencias de proteínas espigas se conservan de manera altamente evolutiva, es justo asumir que el rango es compartido. La variante Delta que ahora se está extendiendo por todo el mundo alberga múltiples mutaciones en la subunidad S1 incluidas tres en los receptores que parecen mejorar la capacidad para unirse al ACE2 y evadir el sistema inmunológico. El SARS-CoV-2 difiere del SARS-CoV porque utiliza eficientemente una enzima que se encuentra en altas cantidades en el exterior de las células respiratorias en primer lugar, la enzima hace un corte que expone una serie de aminoácidos hidrofóbicos que se entierran rápidamente en la membrana más cercana. A continuación, la espiga extendida se pliega de nuevo sobre sí misma como una cremallera, lo que obliga a las membranas virales y celulares a fusionarse. El virus luego expulsa su genoma directamente a la célula. Al invadir de esta manera cargada, el SARS-CoV-2 infecta más rápido que el SARS-CoV y evita quedar atrapado en endosomas. La rápida entrada del virus usando esta enzima explica por qué el medicamento cloroquina no funcionó en ensayos clínicos como el tratamiento del COVID-19 a pesar de los primeros estudios prometedores en el laboratorio. El descubrimiento también apunta a los inhibidores de la proteasa como una opción terapéutica prometedora para evitar que un virus use la enzima denominada TMPRSC2 u otras proteasas para que no puedan entrar a las células huésped un inhibidor de esta enzima denominado mesilato de camostato que está probado en Japón para tratar la pancreatitis bloqueó la entrada viral en las células pulmonares pero el fármaco no mejoró los resultados de los pacientes en un ensayo clínico inicial. Con esto, las investigaciones sugieren a los inhibidores de la proteasa como antivirales para combatir nuevos brotes de enfermedades y prevenir futuras pandemias. La comunidad científica todavía está dañando la superficie de su comprensión. En el SARS-CoV-2 no es fácil seguir el ritmo del virus que muta rápidamente. La mayoría de las mutaciones hasta ahora están asociadas con la eficacia con la que se propaga el virus, más no en el daño que al western. eso es todo en mi canal y si quieres más contenido te suscribes.